desde hace tiempo se están reuniendo una gran cantidad de materiales que ponemos a disposición de los docentes y que, y que nos resultan de gran utilidad. Entonces eh, ese material no solamente es un material de editorial que tengamos nosotros y podamos incorporar al aula, sino que es material que ha sido hecho por otra, otros compañeros docentes a través de la herramienta de autor de escolarium bueno, que de hecho nosotros mismos si queremos podemos hacer nuestros propios materiales ¿no? y luego compartirlos y esos, esos materiales que han sido hechos por otros docentes pues están a disposición de todo el mundo en la plataforma Escolarium. Nosotros, además, a la hora de crear nuestros propios materiales en Escolarium, tenemos que ser conscientes de que tenemos una ventaja muy grande, y es que podemos hacerlo de manera colaborativa con, con otros compañeros nuestros en, en la plataforma Escolarium. Para ello, es tan sencillo como compartir el libro, pues no como de que hay de compartir. Entre todos podemos hacer, podemos compartir eso, podemos ir elaborando esos recursos. Y luego, además, una vez que hemos hecho nosotros recursos, un recurso nuestro, lo podemos compartir con cualquier otra persona, ya no para editar, sino para, para que lo utilice simplemente. Lo podemos compartir con otra persona que utiliza la plataforma, no tiene por qué ser un, un docente, puede ser otros padres, otros alumnos, cualquier persona, con un enlace que tiene un puesto de compartir, un botoncito de compartir en, en tu propio libro. Entonces, es una cosa muy cómoda el, el hecho de utilizar libros con la, que creemos nosotros o que hayan creado otros autores con la plataforma Escolarium. En este banco, banco de recursos, que por cierto lo primero que hay que señalar es que son recursos en abierto, o sea que lo podemos utilizar eh, cualquier, cualquier persona, incluso no hace falta estar logueado en la plataforma, o sea que si yo encuentro un recurso bueno y se lo quiero pasar a un compañero que no utiliza Escolarium o incluso que fuera de, de otra comunidad autónoma, lo podría hacer? Pues eh, lo bueno del banco de recursos eh, son varias cosas. Lo primero es que están creados, una gran parte de ellos, por docentes, incluso de ellos, mmm, muchos docentes extremeños, con lo cual están bastante, bastante adaptados a nuestra realidad educativa. ¿no? Y luego, además, que estos recursos eh, tienen, están filtrados para que sean recursos que realmente consideramos útiles ¿no? para, nuestra, para, para la enseñanza en, en Extremadura. Te digo, hay recursos que están tomados pues, del proyecto CREA, que es el de, de, Programa de Creación de Recursos Educativos Abiertos de la Comunidad de la Extremadura, en el cual mmm, docentes extremeños crean esos recursos y se comparten en abierto para todo el mundo. Luego también hay otro tipo de recursos, por ejemplo, otros programas de material educativo de calidad, como puede ser el proyecto EDIA, o incluso también algunos de, de algunas instituciones que parecen interesantes, y entonces pues se han incluido ahí. Entonces, ¿qué tenemos? pues Recursos de calidad, que además eh, sabemos que van a ser útiles para la enseñanza nuestra porque ya hay un equipo que se ha encargado de irlos filtrando para que sean útiles. Y además que nosotros vamos a tener fácil el acceso a, a elegir cuáles son los recursos que nos interesan. Por ejemplo, Escolarium incluye pues, filtro por asignatura, filtro por nivel, si queremos decirlo de, si de eso, incluso por competencia. O también, pues, incluye la posibilidad de buscar por palabras clave. Digamos que, por ejemplo, si alguien de matemáticas quiere buscar recursos de algo tan específico como GeoGebra, pues puede introducir en el buscador la palabra GeoGebra, buscar y a ver qué recursos se ofrecen relacionados con eso. Además, este, este banco de recursos está en constante crecimiento porque el programa de creación de recursos abiertos de Docentes Crea. Esta, es una convocatoria que se va sacando recurrentemente todos los años y se van apuntando docentes para crear esos recursos de los que se nutre este banco. Y, y bueno, pues ahora de este curso que ya se ha puesto en marcha el programa, pues hay una gran cantidad de docentes que están apostando por crear esos materiales para luego compartirlos. Este es un, un programa que está, forma parte de, de Innovate, de, que es el Plan de Educación Digital de Esplanaduras, y sirve de, para dar apoyo y para dar un, algún tipo de estímulo para que los docentes pues, hagan ese, esa, ese material. Es verdad que a lo mejor nosotros tenemos la voluntad de crear materiales, incluso tenemos grandes ideas, pero nos falta siempre pues, que vamos a tener una pequeña ayuda con la que nos guíen un poco, nos den indicaciones y se hace falta algún tipo de formación y luego, por supuesto, que ese trabajo que hemos hecho se reconozca de alguna manera. Pues todo eso se engloba dentro del, del programa, del proyecto CREA, para docentes CREA. Se proporciona ayuda a los docentes, hay un, hay un mentor, se llama así, que se dedica a, a resolver los problemas que podemos tener y a orientarnos. Y luego, además, se pueden conceder hasta cinco créditos de innovación a los participantes. Con lo cual, pues es una gran ayuda para aquellos que quieren comenzar. Y bueno, aparte de, de esa creación, repito, también otros profesores podrían in, eh, incorporarse a este programa, ya no como creadores, sino para utilizar recursos que les parezcan bien, incluso quizás hacer alguna pequeña modificación, porque todos estos recursos, a ser recursos eh, abiertos, ofrecen la opción de que uno haga sus pequeñas modificaciones para adaptarlo a su aula. Pues yo la verdad es que me gustaría animar a los docentes que estén algo interesados en que prueben, echen un vistazo a los recursos que hay en el Banco de Recursos Escolarium, que se apunten, dejaremos, puedo pasar el enlace, que se apunten a utilizar algún recurso en su, en su aula, a ver, que, a ver si le encuentran la utilidad, porque, recuerdo, puede ser únicamente un recurso para complementar lo que ya utilicen, aunque sea un libro de texto de editorial, se puede utilizar para complementar. Y, y luego incluso les animo a que nos cuente su experiencia a través de un artículo en la web de MTIC. Y luego también si tienen alguna idea o alguna inquietud por crear sus propios materiales, pues también les animaría a que prueben a crear porque se van a sentir realmente acompañados y los vamos a estar arropando y ayudando para que salga adelante. De hecho... Eh, prácticamente casi el 100% de los proyectos de docentes para hacer materiales salen adelante y se están publicando ahora mismo recursos educativos abiertos muy buenos. Hace lo que son las necesidades e intereses de, de tus alumnos. Eh, para mí es muy importante que personalizas los distintos ritmos de, de aprendizaje, es decir, te puedes, te puedes adaptar a... personalizas el aprendizaje. Es la, es la idea, ¿no? A, lo, a los diferentes ritmos, tanto por arriba como por, por abajo, porque al, al ser un recurso con varias posibilidades, esas posibilidades eh, se adaptan a, a las necesidades de de la alumna. entonces para mí lo que es la, la atención a la, a la diversidad es un punto fuerte a la hora de, de optar a los, a los REAS. Esto es muy, muy útil porque da, da respuesta sobre todo a los proyectos que, que desarrollamos eh, en el centro. Fruto de las necesidades de, de por ejemplo, tenemos dos proyectos Erasmus, eh, uno de ellos pues, necesitábamos lo que era un recurso que, que cubriera lo que son los alumnos -mentores y y desde esa necesidad diseñamos el, el recurso y nos cubrió lo que es esa, esa parte ¿no? de, de los aprendizajes y de la parte formativa de, del programa. Como punto también muy positivo, pues nos cogió justamente lo que fue la implementación fue en el curso pasado, aparte de nosotros, se llevó a cabo en, en otros centros y fue muy positivo porque nos cogió en la época del confinamiento y eh, gracias al diseño del, del recurso a ¿eh? que eh, está diseñado con una metodología de, de aprendizaje basado en proyectos. Gracias a que, que cada alumno eh, puede ir a su ritmo. El recurso se pudo llevar, se pudo llevar a la práctica, ¿no? que el estar en casa pues, no, no implicó eh, el que ese recurso no se, no se, no se implementara. ¿no? y el tutor y lo que es el, el maestro, pues hicimos lo que es la, las funciones de guía, ¿no? de, de orientadores de, de ese grupo de, de alumnos y al final de curso pues el, el recurso se, se implementó en su, en su totalidad y en nuestra web pues tenemos que los alumnos consiguieron llegar a la, a la meta y llegar al objetivo final, entonces la parte de que el profesor, sea, sea guía, fantástica, a mí eso me lo eso me lo evaluó, ¿no? porque es muy importante que, aunque en muchas de las partes eh, es trabajo en, en equipo, pero el ritmo del, del alumno, el alumno marca, marca su ritmo, ¿no? el alumno te va a ir indicando si tiene, si tiene necesidades o no tiene necesidades, y, y si la, las tienes, pues ahí estamos los, los docentes para darles ese feedback y darles ese, ese apoyo. Super, se sienten súper motivados porque todo lo que es investigación y, y aprendizaje por, por proyectos, mi experiencia es que para ellos es, para ellos es muy positivo, les engancha y, y, que da, y da respuesta un poquito a lo que la sociedad demanda. ¿no? Eh, estás lo que es, eh, desarrollando su competencia digital, pero al mismo tiempo estás eh, mejorando lo que son sus destrezas lingüísticas, sus destrezas matemáticas son recursos que, que atienden a todas las inteligencias. Cuando nosotros lo hemos, hemos estado en la, en la parte de creadores, pues siempre hemos tenido en cuenta eso, ¿no? que fomenten todas las, todas las inteligencias, lo que son las inteligencias múltiples, y que atiendan a, a todas sus capacidades. Y suelen ser actividades pues, y tareas que, que a ellos les le motiva muchísimo. Mi experiencia es, es que sí. Tiempo implementado, en, en, el, en el caso de, de Unidos contra el Ciberacoso, en un, en un trimestre. Más o menos en sesiones, mmm, algunos centros las hacían quincenales, en nuestro caso eran, eran actuaciones semanales. En un, en un trimestre, con actuaciones semanales, daría tiempo de, de implementarlo con, con tranquilidad. Que lo, que, lo, que lo programas, porque es lo bueno que tienen los REA, que lo, tú lo puedes adaptar a tus, a tus circunstancias, ¿no? Y a, y a la organización del, del centro. Con sesiones, por ejemplo, quincenales, sería posible el abordar este REA. Y esta era, Javier, una de las cuestiones que, que yo le pedía a, a los compañeros que lo estaban implementando, pues por un poquito equilibrar lo que es el número de, el número de sesiones. Y luego que también que son, que son actividades que las, las, diseñ las diseñamos para ser realizadas en diferentes formatos. Sobre todo, potenciamos lo que era el formato digital. Creo que si un centro lo quiere hacer de una forma tradicional, eh, también es posible hacerlo de, hacerlo, de esa, hacerlo de esa manera. Por lo tanto, da igual el contexto en el que te, en el que te encuentres, ¿no? que, que el real lo puedes, lo puedes llevar a cabo. Entonces, ahí, ahí planteábamos diferentes formas para, para hacerlo. Por ejemplo, había una actividad que era un role-play, y el role-play pues lo podías hacer grabando y haciendo uso de todos los medios digitales que tenemos a nuestra disposición. Imagínate, se puede hacer con un con forma de, con formato de podcast, como lo podíamos hacer en una situación eh, tradicional de, de aula, ¿no? y con papel y lápiz. Entonces, que dependiendo del contexto en el que nos movemos y en el escenario y ahora que nos movemos con con escenarios, los escenarios no nos impiden en el, el ejecutar el, el REA. Pues gracias al, al REA, tú tienes todos los recursos ahí. El trabajo extra que, que veo yo, que, que podría conllevar, sería lo que es la, la adaptación, ¿no? Porque que alguna actividad pues, necesitara la adaptación, una adaptación concreta para, para tus alumnos, ¿no? Pero lo que es adaptación de materiales, ¿no? porque el, el propio recurso te da todas las toda la, la posibilidades, cuentas con todos los, los recursos. Adaptar, pues, por ejemplo, a lo mejor una rúbrica de evaluación, ¿no? que, que hayas fomentado en alguna actividad algo más o, o que hayas trabajado otra cosa más. Y, y eso es lo bueno que tiene, que, que incluso esa adaptación, por mucho que fuera, no conllevaría mucho porque todos los recursos que tenemos están en, en abierto, que eso es otro punto fuerte que tienen los REAS, Precisamente a partir del proyecto de Construyendo Oficiones, en realidad fue la coordinadora de proyectos, Mar Ramos, la que puso una especie de anuncio en Facebook por si alguien estaba interesado en el tema. Supongo que para hacerlo accesible a cuanta más gente mejor. Y me gustó, me gustó la idea. Me puse en contacto con ella a través del mail, sin conocernos ni nada. Empezamos a investigar un poquillo. Así que yo tenía interés en todo lo relacionado un poco con la tecnología. Y a partir de ahí me metí un poco en el mundo de crear con ese learning y de ahí empezó todo. En principio creo que ofrece multitud de posibilidades para adaptar casi cualquier contenido. Eh, tal y como lo vemos ahora mismo que se ha generalizado con el uso de confinamiento a este tipo de, de recursos, vemos que en todas las materias es eh, apto para todos los ámbitos, con lo cual evidentemente yo lo utilizo para aquellos um, contenidos que a mí me interesa más tratar desde esta perspectiva, como son las lecturas de clases, para darle una nueva visión, pero um, se puede adaptar a cualquier otro contenido de mi asignatura o de otra antes que crear incluso les animo a utilizarlo porque hay mucho material de muy buena calidad que ya está creado y que se puede adaptar muy fácilmente a los contenidos, como hemos dicho, de cada uno. Entonces, a partir de ahí, una vez que te familiarizas un poco con la estructura de los contenidos y eso es simplemente investigar y no tener miedo a utilizar estos recursos y además que Contamos siempre con ayuda técnica y moral incluso de los coordinadores de los proyectos, con los que os dedicáis a asesorarnos, con lo cual en el momento que tienes alguna duda un poco más complicada en cuestiones técnicas sobre todo, la comunicación es bastante fluida con los mentores, tutores. En este caso Marisa con nosotros trabajaba muy cercanamente a través del correo, a través de las plataformas que tenemos en educación. Y te resuelven las dudas fácilmente, dudas es normal tener, pero se resuelven con bastante facilidad, creo yo. Yo creo que lo, lo bueno que tiene es que se puede incluso abordar desde diferentes perspectivas. No tiene por qué estar enfocado en la literatura, estamos tratando temas transversales, estamos tratando temas como es los estereotipos de género, los mitos del amor, que están relacionados, nosotros lo enfocamos hacia la literatura juvenil, pero que tienen muchas posibilidades de tratamiento, que se pueden tratar en tutoría, se pueden tratar en cualquier aspecto, incluso solamente para lo que, que es la, la formación de los individuos, de nuestros alumnos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. ¿no? Ellos sí. de, de esa forma pueden formarse en, en cuestiones genéricas, en, al fin y al cabo formarse como personas, ¿no? Con lo cual también tienen muchas posibilidades. En general, en línea general, se diría que sí, es verdad que precisamente cuando lo he puesto en práctica, el primero de los recursos que creé ha sido precisamente el año del confinamiento, con lo cual hay alguna pequeña dificultad añadida. Pero es lo bueno que tienen los recursos. Eh, nosotros lo concebimos con una serie de sesiones, para unos cursos determinados, con unos contenidos específicos adaptados a nuestro currículo, pero a la hora de la verdad… Eh, existe la posibilidad de modificación de forma muy, muy sencilla, con lo cual mm, siempre tienes que adaptarte a las circunstancias concretas y a partir de ahí intentar sacar lo mejor de tus alumnos, que es el propósito inicial y el final. Y lo bueno es que mm, despierta un interés que hasta el momento, quizás, no se había visto en determinados aspectos, como la lectura, que en mi caso suele ser obligatoria, porque impacta la materia de la lengua, castellana y literatura. Generalmente hay un desinterés total hacia las lecturas, pero lo que se solía hacer es un típico examen pregunta-respuesta de contenido en el que los alumnos buscan el resumen en internet y está solucionado y de esta forma lo que buscamos en una lectura que sea mucho más reflexiva, que sea mucho más activa, que ellos intervengan y en función de la respuesta de los alumnos nosotros adaptamos el propio recurso a las circunstancias concretas de ese año. Yo el año pasado en concreto con las circunstancias del confinamiento tuve que mmm, suprimir algunas partes porque era difícil de explicar su ejecución, pero a pesar de todo lo llevamos a la práctica prácticamente en su totalidad y fue muy satisfactorio.